Hola, mis queridos estudiantes. En este video vamos a aprender a realizar una tabla de amortización cuando lo que tengo es una anualidad anticipada. Veamos, uno de los cálculos que vamos a tener que hacer es el valor presente de la anualidad. Miren que es la misma fórmula del valor presente de la anualidad vencida, solo que multiplicada por 1 más i. Ahora bien, si tenemos una obligación por la que estamos pagando 20 mil pesos de forma anticipada a una tasa del 2.5% mensual y nos quedan 12 meses para seguirla pagando y de repente queremos liquidar la deuda hoy, pues para saber cuánto estamos debiendo de acuerdo a la anualidad que estamos pagando, pues sencillamente reemplazaríamos los datos en la ecuación y ya está. Ahora bien cómo quedaría la tabla de amortización con Excel y cómo quedaría la fórmula de Excel. Vamos primero hacia la tabla. En la tabla de amortización también tenemos los mismos datos que antes, número, cuota, interés, abono y saldo de la deuda. Como nos quedan 12 anualidades, pues vamos a enviar esto hasta los 12 periodos. La tasa de interés nos la dan ya en 2.5% mensual, así que no necesitamos hacerle ninguna transformación. Los mil se pagan de forma anticipada, así que vamos a empezar en la cuota. Cero, y por supuesto, como son 12 pagos, vamos hasta la cuota 11. Ahí completaríamos los 12 pagos porque empezamos en cero. Los intereses se calculan igual que antes: el saldo anterior de la deuda multiplicado por la tasa de interés, y fijamos la tasa con coma T o con F4 o FNF4. Por ahora nos va a marcar ceros, dado que. Eh, no hemos colocado los saldos aún, los abonos a capital, lo mismo que en la vencida cuota menos interés. Y con los saldos, vamos a colocar por aquí aparte el valor presente de esta anualidad, porque aquí nuestro saldo inicial va a ser ese valor presente menos la primera cuota que se pagó de forma anticipada. De ahí en adelante, saldo anterior menos abono a capital. Y listo. Miren que el mes 12 se nos queda desierto, por decirlo así. Es decir, los 12 pagos se completan en el mes 11. Ahora bien, vamos a utilizar, como estamos usando solamente tabla de amortización, vamos a ir a datos, análisis y sí, buscar objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Terminar de pagar cuando pagamos la doceava cuota. Es decir, el saldo del mes 11 debe ser cero, cambiando la celda, del valor presente, que es un valor que desconocemos por el momento. Le decimos aceptar y Excel automáticamente nos habrá encontrado la respuesta. La misma que habíamos encontrado con la fórmula, pero aquí haciendo uso de la tabla de amortización. Ahora bien, la otra opción era encontrar este mismo valor, pero con la fórmula de Excel. En la fórmula de Excel utilizaríamos la opción BA. Y los datos que nos empiezan a pedir nos piden la tasa de interés, punto y coma. Sabemos que son 12 pagos en total. Sabemos que vamos a pagar 20.000. Recuerden que Excel hace un flujito de caja, así que voy a ponerlo en negativo, los 20.000. Luego nos dice un valor futuro. En este caso queremos que nos dé 0, porque terminamos de liquidar en ese momento. Y en tipo vamos a seleccionar 1. Es decir, vamos a hacer esos pagos al inicio del periodo y no al final. Con ese 1 ya marcamos que estamos en una anualidad anticipada y listo, hemos logrado el mismo resultado, ya sea con la tabla de amortización o con la fórmula de Excel.